Cobertura especial a de, Canal 10, Canal 10, eh, de Canal América, de internet, de cable para todos los Esta cobertura especial a un enemigo común. A el gobernador eh, Luis Núñez, eh, vía telefónica. Eh, buenas tardes, ya Luis. Eh, buen provecho. Eh, gracias por permitirnos la llamada. Queremos saber, primeramente, el estado de salud de usted, porque tenemos entendido que usted está esperando para realizarse la prueba del COVID-19 sí, sí, estoy recogido en, en mi habitación, tengo unos síntomas y hay que protegerse, no es que lo tengo, pero me estoy protegiendo y, y me estoy haciendo las pruebas, me entiendes, para, para eh, estar claro, ¿me entiendes? Sí. Eso es una cuestión fundamental, uno que tiene que estar en contacto con mucha gente, eh, por, por, por las funciones me entiendes, tiene que estar claro si uno tiene el, el virus ese o no lo tiene, pero ya, ya está en proceso de prueba. Eso con respecto a eso. Entonces, eh, Con respecto a, a las acciones de, de alimentos, ¿me entiende que no sé si para eso usted también? Sí, sí, sí, sí, sí. pero eh, ahorita he conversado con Raúl Monegro, eh, el dirigente popular, y él decía que las raciones todavía a los sectores eh, populares de, de su zona, de la Junta de Vecinos que representa, Mamantico, el FARC y otras. Eh, y otras agrupaciones populares. No le ha llegado la ayuda. Queremos saber de qué forma se va a realizar y cuándo va a llegar a estos sectores populares de San Francisco y de Macorís. Sí, eso le, le va a llegar. Lo que sucede es que, que la demanda es muy, que llegaron unas incompensaciones para la provincia entera. Ya empezamos. católica, de, de la de Católica ya va en, empieza a agregar en, a dar declaraciones en el pimentel en Villarriba, en Ocho Y también la Iglesia Evangélica empieza en esta tarde, bueno, en, en la zona del Mara en esta parte empobrecida, que se van a apoyar en la Junta de Vecinos, la Iglesia, en la Junta de Vecinos, y esas las organizaciones que estén dispuestas a colaborar que ya iniciamos y no lo pararemos. A la que no le ha llegado, le va a llegar su edificio. Ok. Eh, eh, Luis, ¿qué contienen esas ayudas eh, de, de, de alimenticia que se está entregando al pueblo? arroz, habichuela, eh, salina, eh, todo ese tipo de cosas. Azúcar, oh, no, yo, yo no me he visto las últimas que llegaron, me entiendes, por yo te cuido en casa no he tenido la oportunidad de verla pero deben ser las acciones normales la que llegan Don Luis, Luis le saluda Raquel Ortega un abrazo espero que se mejore rápido se recupere Don Luis, eh, ha recibido la gobernación cinco mil raciones, así es y cada ración, ¿para cuántos días les da a la familia? ¿o es solo una, una, una un día? les cubre? dos o tres días, ¿me entiendes? Dos o tres días. Eso depende de la cantidad de habitantes que tenga la familia. Correcto. Pero, pero la vamos a repetir, ¿me entiendes? Para ya. a la... estar eh, eh, Y ya, ayer que empezó a llegar y ya hoy en la... Me llegaron ayer tarde, ya hoy en la mañana, ya empezamos y esta tarde, y esta tarde ya confundamos. Eh, señor Gobernador, eh, eh, una pregunta porque hubo una confusión. Estas reacciones en un primer momento se hizo un plan piloto y se estaban entregando a través del plan social de la presidencia. ¿Por qué se cambió a que sean las gobernaciones que, que, que manejan? No, nunca, nunca ha sido así. Se está haciendo como siempre se o sea. El plan social de la presidencia tiene su asignación y la gobernación tiene su asignación. El plan social, la H, el plan social tiene asignado algunas organizaciones sin fines de lucro que llevan entiende? como un guardia anciano, la encrea, pues ese tipo de cosas, le, lle le lleva el plan social. Y la gobernación le lleva a la ciudadanía, ahora, añadiéndole que las iglesias están de, de la mano con, con, con la gobernación. Sí. apoyando muy muy, muy muy directamente en las diferentes iglesias, tanto católicas como evangélicas y otras. Sí. Luis, eh, eh, dice, me dicen, eh, me llegó la información no confirmada, que en este momento, en el día de hoy eh, una alta eh, comitiva del Ministerio de Salud Pública viene hacia San Francisco de Macorís porque van a colocar un director interino ya que el doctor Moisés está eh, eh, siendo trasladado a Santo Domingo por estar eh, posiblemente positivo con COVID-19 y también para hacer un plan eh, especial para San Francisco de Macorís ya que ha sido uno de los pueblos que ha tenido más de, del COVID-19 o coronavirus. ¿Usted sabe alguna información sobre este sí, movimiento de salud pública? Tengo, tengo conocimiento de que el doctor el doctor Rodicet, una persona que trabaja mucho, que haya caído en la situación y, y, y, y, y necesariamente tiene si que tratar de hacer que haya que tener otra posición porque es una posición vital para el buen pues, funcionamiento del sistema de salud. nacional. Entonces, ¿Usted está sí, informado si viene una comisión hoy de salud pública? Tengo, tengo conocimiento que viene una comisión. Tienen que limitarse, prueba y tienen cantidad de cosas no van Nosotros tenemos más, más limitaciones, no ¿De de que recurso, que tenemos de lo que tenemos, entregar más. Depende, un día en concurrir mucho, pero estamos entregando más a que la cosa sea lo mejor posible. Don Luis, do, Don Luis Raquel Ortega, de nuevo, otra pregunta, dos más bien. Eh, usted ya se hizo la prueba y está esperando los resultados, ¿así es? ¿O todavía no se la ha podido hacer? A mí, a mí me hicieron la prueba y estoy esperando los resultados. ¿Cuándo se la de... hizo ayer? ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Cuándo se la hizo la prueba? En el día de ayer, se tomaron el día de ayer, lunes. Y la segunda se de esa pregunta. Eh, aprovechar la que para preguntar a don Luis. Eh, hay mucha gente que se está no, quejando no, de... No, me escucho bien, un momentito, porque hay un una ambulancia por aquí. Una ambulancia cruza por el frente de sí. Roberto por ahí. Luis, eh, me gustaría saber, mucha, muchos ciudadanos se están quejando de que están solicitando la prueba y los laboratorios, las personas que la van a tomar, están haciendo muy, muy ambivalentes. En el caso por ejemplo de Vladimir Paula, periodista de nosotros, de, de nuestro grupo Telenor, todavía está en espera que vayan a hacerle la prueba, tanto a él como a su esposa, porque están en, en sospecha. En el caso suyo personal, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué laboratorio fue? Si fue un laboratorio a, privado a, o si a, fue salud a pública. A, a mí, a mí, yo, Que como, eh, pero hay limitaciones, ¿verdad? hay más limitaciones de materiales que se están está, dando a manera de suspiro de basura. Bueno, sí. los otros, los otros dos Luis, finalmente de mi parte, se ha dado a conocer la información o, o me ha llegado de una fuente importante. Y quiero que usted nos la confirme, de que la zona de Aguayo será utilizado como zona de aislamiento en los casos de COVID-19. Así es, los apartamentos que están en Aguayo. Finalmente, eh, ya para no quitarle más tiempo, sabemos que es una hora también. Sí, me gustaría saber, eh, Salud Pública en su último boletín dice que hay eh, 312 casos, 6 eh, fallecidos registrados, pero eso, eh, sabemos que esas cifras ya han cambiado. ¿Usted tiene las últimas cifras eh, eh, todavía no oficiales de cuántos fallecidos eh, eh, han, han habido aquí en la provincia de Duarte? De 9 días, que puede ser esta cosa, puede ser, puede ser la otra. nosotros estamos llevamos de, de la cifra judicial. Es posible que haya más que no sean oficiales por ahí, pero para eso van para para para las cifras judiciales. ¿Entiendes? Eh, eh, don Luis, eh, ya con esto termino. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobernador Cuomo, también el alcalde de Brasil, han tomado medidas paralelas a las que ha tomado el gobierno central de Donald Trump. Aquí en San Francisco de Macorís, yo decía ayer y, y, y, y ahora aprovecho que lo tenemos directamente en la asociación, de que tanto usted como gobernador de la provincia y el alcalde deberían tomar medidas para ellas más drásticas. Una de ellas, por ejemplo, cerrar nuestra ciudad de San Francisco de porque vemos que los casos han aumentado y tomar otras medidas más drásticas para a ver si, si, si aquí podemos comenzar a reducir los contagios. <risa> Un gobernador con un gran pues, entiendes? Un gobernador con un gran presupuesto, te, porque tenemos una calle, una una calle, Las políticas son de tipo nacional, no son de tipo local. Bueno, gracias, eh, gobernador Luis Cruz, eh, por estar con nosotros y, y perdón, por estar con nosotros y darnos las informaciones de primera fuente. Ojalá que todo sea eh, eh, en negativo, la prueba es que usted está esperando los resultados de para todo el coronavirus.